se uh, okay. Me la llevo al cielo La sí. noche se enfrenta Pa' hacer maldades Se quema la... Oye Qué pena, qué pena No, tranquilo, no pasa nada Sí, es que hoy Voy tarde y entonces No te vi ¿Te acompaño? ¿A dónde vas? Para mi casa ¿Te acompaño? Sí, es que hoy solito me mandaron solo Vamos ¡Coloca tu debilidad! Noche se presta pa' hacer maldades. Se quema la noche.